Bueno pues seguimos avanzando en nuestro programa aquí en Radio Futuro 107.2 Frecuencia Modulada Y avanzamos con la consulta del Doctor Amor Bueno pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan Bustamante Experto en pareja Va a acompañar, nos va a seguir acompañando a lo largo de. bueno, pues las próximas semanas. Con esos consejos sobre la pareja, le damos ya la bienvenida. Juan, muy buenos días. Bienvenido una semana más a nuestra buenos emisora. Días, Un placer. Un placer para nosotros que nos ofrezca estos consejos, Juan. Bueno, aquí estamos, vamos a intentar a ver si conseguimos enderezar a la gente por el buen camino. Exactamente, vamos por eso, por el buen camino, que a veces nos torcemos un poquito. Sí, eso de que la primavera la sangre altera, creo que el verano también. ¿eh? El verano, el invierno, el otoño… Sí, ¿No? sí, sí, prácticamente todas las estaciones ya. Ya todas las estaciones. Bueno, o Juan, dinos el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, pues esta semana tengo preparado eh, un tema que, bueno, como hace tiempo hablamos en el programa de, que, de mi libro de cómo mantener la pareja, sí. claro, hay gente que a lo mejor dice, bueno, pero es que quizás no siempre conviene mantener la pareja. Y efectivamente, hay algunos casos en los que no conviene mantener la pareja. Y son los que voy a contar ahora cuáles y el por qué. El primero de ellos sí. sería, por ejemplo, uno que es muy evidente y que desgraciadamente es muy de actualidad que es cuando tu pareja o incluso la persona que estás conociendo, que por cierto aprovecho para recordar que hablo siempre en general, tanto en hombres como en mujeres, que no se enfade nadie, no piense que, bueno, este siempre pone ejemplos de mujeres y los hombres, ¿qué pasa? No, no, en todo, ¿eh? Bueno, primero eh, sería el tema de que no se debe mantener a la pareja o incluso seguir conociendo a alguien si... ...se produce maltrato, maltrato de cualquier tipo... ...no solo físico, por supuesto jamás se debe permitir... ...y estoy totalmente en contra de la violencia... Eh, ...sino también maltrato psicológico, como se suele decir... ...o sea, tú no puedes estar con una persona... ...ya sea tu marido, tu novio, tu mujer, tu novia, lo que sea... ...que, que te maltrata, como ha dicho, físicamente... ...pero también psicológicamente... ...psicológicamente es pues que te insulta... Que te intenta hacer ver que no vales nada, que es una persona que siempre te está diciendo cosas malas, eso tampoco se puede permitir, entonces ese sería uno de los casos en los que evidentemente no puedes seguir con una persona que te hace esas cosas, porque te está demostrando claramente que ni le importas, que ni te quiere y, por supuesto, que ni te respeta. que eso yo creo que es fundamental. Exactamente, esa es una parte fundamental, el respeto, Juan. El respeto de la pareja, pero a veces... Yo siempre hecho... digo que sí. el respeto nunca se debe perder, pero no solo en la pareja, en todo. O sea, ni en el trabajo, porque tú evidentemente al jefe no le puedes hablar con falta de respeto, porque te echa a la calle. Eh, tampoco le puedes hablar con falta de respeto si vas a comprar, por ejemplo, al supermercado, tampoco le puedes faltar respeto a la persona que está allí atendiéndote, Entonces, el respeto siempre tiene que estar en todo y en todos. Juan, y a veces estos casos de maltrato no se perciben, se ven actitudes de la pareja como cosa normal hasta que va pasando un tiempo, ¿verdad? Yo siempre digo una cosa que le comento siempre a mis amigas, digo, el primer mes que estás conociendo a alguien sí. siempre sí. es mentira. Y me dicen, ¿cómo que es mentira? Digo, porque al principio todo el mundo da su mejor imagen, todo el mundo da la imagen de que es muy bueno o muy buena de que es muy santito, como yo digo, de muy tranquilo, de una persona muy que lo permite todo, que no pasa nada. Pero cuando va pasando el tiempo, eso va cambiando y la otra persona va demostrando quién es realmente. Y después resulta de que te das cuenta de que era un hombre celoso, de que era una mujer tóxica, como ya hablamos del tema de tóxica aquí en su momento. Sí. Entonces, eh, por eso, cuando va pasando el tiempo, van saliendo todas esas cosas que la otra persona ocultaba. Y una de ellas, desgraciadamente, en muchos casos ha sido del maltrato, que por cierto, hay que decir que es verdad que hay muchos maltratos, desgraciadamente, de hombres a mujeres, pero también hay algunos de mujeres a hombres. ¿eh? Lo que pasa es que no suele salir en los medios. Sí. Pero También hay maltratos de ese tipo. Entonces, eh, lo que estamos comentando, que sí, con el tiempo acaba saliendo esto de los maltratos y lo que hay que hacer es que, oye, si esa persona al principio no era así y después resulta de que lo es, pues huir cuanto antes. Esa es la, la clave, ¿huir cuanto antes? Sí, claro, porque date cuenta que si una persona eh, te empieza a demostrar que maltrata, como hemos dicho, de cualquier manera, está claro que esa persona, es que en realidad es así. Lo que pasa es que te ha estado ocultando eso al principio para que tú no lo dejaras. Entonces, cuando veas tú que esa persona es así, que de verdad, en realidad el, su versión es esa, no la de antes... Pues eso, tienes que huir porque es que mmm, lo que te esperas está claro que es una relación y una vida mala, complicada y llena de problemas. Y además con el tiempo y la confianza pues ya se va mostrando la, la cara real, ¿no?, de la, la, de la persona. Sí, siempre, siempre es lo que te he comentado, el primer mes eh, suele ser eso, suele ser todo un, como una especie de, como si fuera una película, ¿no? Acción, y entonces estás actuando y dices, bueno, sí. yo voy a hacerlo como lo mejor posible, voy a dar mi mejor imagen posible, pero cuando yo vea que ya tengo a la otra persona, o que ya la otra persona, como se suele decir, ya me lo he camelado, pues ahora ya voy a empezar a demostrar que realmente, pues, soy malo, soy celoso, o soy posesiva, o soy contestona. O yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, por eso yo, yo siempre recomiendo que cuando se esté conociendo a alguien, a ver, no estoy diciendo que se vaya en plan desconfianza total, pero que sigas quedando con, el, con esa persona, que dejes pasar el tiempo y que vayas comprobando si de verdad es tan bueno o tan buena como lo no era al principio. Bueno, pues esto es una de las claves. Huir. Sí. Eso es. Huir. <risa> Sin duda. Sin huir. duda. ¿Sale, salir corriendo. ¿Sale, salir corriendo, ¿Y la corriendo de... De y como decimos aquí en Andalucía, si ¿sí mira para atrás? No, para mirar para atrás nunca. Yo siempre digo que solo para aparcar el coche. Y ya tampoco, porque los coches vienen con cámara trasera. Exactamente. O sea Eso sería una. Otra de los motivos de por qué no seguir con la pareja o con quien estás conociendo, evidentemente, es si te engañas y te pone cuernos. Que yo no entenderé jamás gente que la pareja o el que conoce o la que conoce le pone cuernos, vuelve... Y dice, no, no pasa nada, le he, dado otro, le he dado otra oportunidad. Digo, ¿cómo que no pasa nada? Vamos a ver, si te ha puesto cuernos, te ha engañado, se ha ido con otra persona, llámalo como tú quieras, eh, te acaba de demostrar que no le importas que ya no le interesa, que ya no tiene ningún, ni ganas de estar contigo, que te ha cambiado por otra persona. Eh, ¿Tú crees que merece la pena seguir con una persona que te ha cambiado por otra? O sea, ¿qué futuro te espera con alguien así? Pues evidentemente que a lo mejor... ...ahora dice que está muy bien y es verdad que se ha arrepentido... ...pero cualquier día... ...te lo vuelve a hacer... ...entonces tú ya vives con la inseguridad y con la intranquilidad de decir... ...bueno, es que esta persona lo mismo... ...dentro de un mes se le cruza a otro... ...o se le cruza a otra y me hace lo mismo... Sí. ...y ya cuando se pierde la confianza... ...eso no se recupera más... ...entonces, hombre, yo recomiendo que... ...no se debe de seguir con una persona que ya te ha engañado... ...porque ya sabemos lo que dicen... ...quien te lo hace una, te lo hace dos... ¿Y tú no abres la posibilidad al perdón, Juan?... Es que yo pienso que hay cosas que son imperdonables. Sí. Y el que una persona te ponga los cuernos y se vaya con otra, es que eso no tiene perdón. ¿Por qué? Porque es que ya, como he dicho, te ha cambiado por otra persona y te ha demostrado que no le importas. Entonces, ¿cómo vas a perdonar a alguien que si tú te has portado bien con esa persona y esa persona, sin tú darle ningún motivo, te cambia por otra, te engaña, te miente? Es que eso no se puede perdonar, porque es fácil. Pero vamos a ver, yo te he hecho algo para que tú me hagas esto. No, entonces, ¿por qué me lo haces? Me parece muy injusto. Entonces, no se puede perdonar. Yo siempre digo que yo, por ejemplo, en mi caso, yo perdono cuando hacen cosas sin querer. Pero ponerte los cuernos lo hacen queriendo, por sí, supuesto. Eso es. Entonces, bueno. claro, entonces tú tienes que perdonar algo que te hagan sin querer. Por ejemplo, como cuando estás comprando en una tienda y un hombre pasa y te da así y porque no te ha visto y te da sin querer. Entonces, ay, perdona. Bueno, venga, no pasa nada. Nada sin querer, de verdad. Pero una persona que te pone los cuernos sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe las consecuencias que tiene y sabe lo que lo que va a traer. Por lo tanto, no es decirle, ay, no, pobrecito, pobrecita, lo voy a perdonar que me ha puesto los cuernos. Pues no, porque esa persona no le dice ninguna pena en su momento, entonces ahora no te tiene por qué dar pena a ti. Bueno, pues este es otro de los puntos. Otro eso Se seguimos, Y ahora seguimos. otro de ellos sí. sería... Eh, ...la persona que, eh, bueno, lo he comentado más o menos... ...que era el no nos respeta, que se parecido... ...pero también cuando es una persona totalmente incompatible... ...es decir, cuando te pones a conocerla... ...o a conocerle y estar con él en con la relación... ...y te das cuenta de que no encaja en nada... ...de que mm, va por un lado, va por otro, a mí me gusta esto, a mí no... ...pues yo voy a esto, yo voy a lo otro... ...a mí no me gusta la playa, pues yo me voy al campo... En fin, vos tú vas viendo que la relación no termina de encajar. A ver, es imposible que os guste a los dos las mismas cosas. Eso está clarísimo. Eso es imposible. Pero, hombre, hay que buscar dentro de las personas la que sea más compatible contigo. No que tenga todo exactamente igual que tú, pero que si, por ejemplo, si de 10 cosas que a ti te gustan es mejor estar con una persona que le gusten de las 10 seis a que solo le guste una porque así vaya a compartir más cosas, ¿no? Entonces, esto que parece una tontería también es importante, porque si estás con una persona que no le gusta nada de lo que te gusta a ti, o casi nada, pues lo único que va a provocar va a ser problemas, va a ser discusiones, y ahora yo voy, pues yo no, y yo me voy por un lado, yo me voy por otro, y al final, pues eso acaba, eso cada uno haciendo su vida. Pues la verdad que sí, que eso es un tema importante, por lo menos una cierta compatibilidad en ciertos aspectos, no en todo, porque eso sería ya, bueno, eso sería lo ideal, pero digamos que es casi imposible encontrar dos personas iguales, que se encuentren, mejor dicho, dos personas iguales, pero bueno, por lo menos una compatibilidad menos del 80%, ¿no, Juan? Hay una cosa que, que yo estoy viendo mucho y, no sé, me llama mucho la atención, y es que mucha gente se cree que cuando están con alguien, cuando conocen a alguien, o incluso llevan el tiempo en la relación, que todo tiene que ser perfecto. O sea ...que todo va a ser bonito, que nunca va a pasar nada... ...que le tiene que gustar, como he dicho a la otra persona... ...todo lo tuyo... ...que la relación siempre va a ser maravillosa... ...que nunca va a haber problemas, ni discusiones... ...y digo, estáis muy equivocados... ...es que os pensáis que una relación es como las películas de Hollywood... ...que eso es un guión donde empieza todo mal... ...pero termina todo muy bien... ...o donde siempre es todo bonito y tiene un final feliz... Y digo ...y la vida real no es así... ...la vida real es... ...las relaciones van pasando por muchas etapas... ...hay etapas en las que la, los dos estáis bien y todo es maravilloso, hay etapas en que uno de los dos está mal, hay etapas en que los dos estáis mal, y eso es así, las relaciones son como la montaña rusa, van subiendo y bajando, tienen sus momentos buenos, sus momentos malos, sus momentos regulares sus momentos muy buenos y sus momentos muy malos, pues todo el mundo parece que no, todo el mundo es, no, si yo estoy con esta persona, tiene que ser siente todo maravilloso, y si no es maravilloso, lo dejo, o la dejo, y así no es. Exactamente, hay que ceder un poquito en ciertos aspectos. Por, por ambas Después, partes por ambas partes siempre hay que ceder siempre por ambas partes eh, a las relaciones de dos y, y hoy por ti mañana por mí como okay. se suele decir Exacto. Si no, es que si no entonces no se va a ninguna parte eso está claro ya solo faltaría el último el último punto eh, que quiero destacar de lo de no seguir con alguien y es sería bueno yo lo veo de esta manera cuando es una persona que ya se apaga la relación y se apaga es ...pues que, bueno, empieza... ...lo he escuchado mucho también, los casos de que me cuentan... Eh, ...porque me gusta mucho también escuchar lo que me cuenta la gente... Eh, ...los casos de que empieza muy cariñoso el novio o la novia... ...y, y con el tiempo dice, antes me decía que, que guapa estaba... ...y ahora ya cuando salgo y me pongo un vestido... ...ya no me dice nada, por ejemplo... ...cómo van cambiando todo, cómo se va apagando... ...cómo se va quemando ¿no? la relación... Eh, ...y cuando estás con alguien... ...que antes, digamos, se volcaba tanto por ti... ...y te decía tantos tiropos... ...o era muy cariñosa, ...o, no sé, todas estas cosas tan bonitas... ...que he dicho el primer mes... ...como sabemos que es todo muy bonito... Eh, pues claro, si con el tiempo esto... ...va faltando... ...se va apagando, se va recortando... ...y va desapareciendo... ...pues, hombre, se hable, se dice... ...oye, ¿aquí qué pasa? Y si la otra persona sigue apagándose... ...y la relación entra en una especie de caída en picado... ...pues solo hay dos opciones... ...o solucionarlo, o saltar del avión antes de estrellarte con el avión. Uh -huh. Entonces ahí tampoco merece la pena seguir con alguien, si tú le estás diciendo... ...oye, ¿qué pasa aquí? Vamos a... que esto se está muriendo, que se está apagando la relación. Si la otra persona no hace nada, pues la única manera es lo mismo, es desaparecer, no queda otra. Juan, ¿y por qué se apaga? ¿Por la rutina ya...? ¿Porque ya se conoce todo de la otra persona? Sí, las relaciones se apagan fundamentalmente porque la gente se cansa y se aburre de todo muy rápido. Pero no solo en las relaciones. Si te das cuenta, eh, en los niños pequeños, por ejemplo, cuando tú le compras un juguete, ¿qué hace? Que el primer día lo coge con muchas ganas. Y el segundo día... Y ya el tercer día el niño ya no coge la bici, ya no quiere coger la bici, ya no le gusta. Pues pasa lo mismo. El ser humano, no, nunca lo entenderé, se cansa y se aburre de todo muy rápido. O sea, es que no... No aguantan, es como que siempre, siempre quieren algo nuevo y siempre quieren algo diferente. Estar con una persona, que eso está pasando mucho con los parejabis, estar con una persona y estar siempre con el mismo o con la misma, ir a hacer las mismas cosas y, y demás, es como sí, como que les va quemando, como que se cansen y dicen, otra vez lo mismo, otra vez ir a la playa, otra vez ir al cine, otra vez ir a cenar. Y, y no lo entiendo, digo, pero si es que hay veces que no se puede hacer otra cosa, es que si nos ponemos así... Entonces, siempre todo es lo mismo, porque la Navidad siempre es lo mismo, el verano siempre es lo mismo, el rocío siempre es lo mismo, la semana antes siempre es la misma. Entonces, no lo entiendo, la verdad. Y la gente sí, la gente se cansa, la gente no aguanta y la gente pues empiezan con muchas ganas. Siempre digo que casi todo el mundo van de más a menos, empiezan con muchas ganas y van bajando, van bajando, se van apagando, es como la, como las velas, se van consumiendo hasta que se apagan. Pues así, en la mayoría de los casos pasa eso, y es una pena, la verdad. ¿Por qué antes no pasaba eso, Juan? Porque aguantaba, bueno, mira, se aguantaba por, mmm... por la situación económica, porque eran otros tiempos, por el que sí, dirán... Antes era, otra, antes era otra mentalidad. Antes lo que pasaba es que el ser humano, que también es otra cosa que me llama la atención, es que cuanto más tiene, no solo más quiere, sino también eso, más se cansa. Antes la gente tenía muchas menos cosas, si nos damos cuenta... Y era mucho más feliz. Antes no había tanto Internet, tantos móviles, tanta tecnología. Y la gente era más feliz. Tú veías a la gente jugando en la calle. Veías a los niños jugando en la calle. Tú veías a los niños, no los ves apenas jugando en la calle. Los ves en casa con la consola, con el móvil, con la tablet. Y, y eso es lo que ha pasado. Que, que la gente cuanto más tiene, más infeliz es. Y no, no lo entiendo. Y la mentalidad ha cambiado muchísimo. La gente ya no aguanta nada. Ya a lo más mínimo se dejan. Ya la solución es si discutimos terminamos. O sea, no se sienten y dicen, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado? Vamos a solucionarlo. Y sobre todo, hay un artículo que puse hace poco en mi Facebook que es el gran causante de todo esto que está pasando con las parejas. Bueno, las parejas y en muchas cosas más. Y es el egoísmo. La gente hoy, en la mayoría, muy egoísta. Solo piensan en ellos mismos. Y la pareja, sobre todo. Es, no, no, yo estoy contigo, pero yo quiero hacer mis cosas. Yo me voy con mis amigos. ...y yo en realidad voy a pensar más en mí... ...y claro, si tú tienes una pareja... ...y piensas más en ti, en la pareja... ...y no piensas en los dos, falla... ...y ese es el problema de hoy... ...la mentalidad cambió, la gente antes... ...pues permitía más cosas... ...era una mentalidad más abierta... ...más tranquila y hoy la gente es... ...un yo, yo, yo... ...y lo demás me da igual... ...y eso es lo que está pasando. Bueno, pues... ...a ver si con estos consejos ponemos un poquito de solución a todo, ¿no? Encauzamos, como decíamos al principio, ¿no, Juan? Vamos a ver, yo es que... A mí es que me gustaría que la mentalidad de la gente fuese otra, pero desgraciadamente esto cambió hace unos cuantos años, hace ya bastantes años, y claro, esto es como se suele decir, como yo no lo hago, yo tampoco, y ahora todo el mundo es, va con esa mentalidad, de tú no, pues yo tampoco. Y esto es una espiral que no acaba, entonces, como nadie lo hace, pues nadie lo va a hacer. Y es una pena, la verdad. Está habiendo muchos problemas, como digo, en todo por culpa del egoísmo. Y el egoísmo pues es malo para todos y no lleva a ninguna parte. Y sobre todo, nadie gana con el egoísmo, todos pierden. Yo siempre digo que en las discusiones nadie gana y todos pierden. Pues eso mismo. Juan, para terminar, como siempre, ¿hacemos un pequeño resumen de todo? Sí, bueno, pues el resumen sería mmm, lo que he comentado, que cuando estás con una persona, conociéndola o ya tu pareja, si ocurre alguno de estos casos, hay más, pero estos son los más importantes, pues mi consejo es ese, que, que si ves que la relación mmm, no avanza, no tiene futuro y ha cambiado por el motivo que sea y la otra persona no hace nada por salvarla, pues lo mejor que hay es no seguir adelante, porque perdéis el tiempo los dos, tanto él o ella como tú, y, ...y que además yo creo que, como decía un general... ...una retirada a tiempo es una victoria... ...pues eso es lo que hay que hacer... ...cuando mm -hmm. las cosas no funcionan... ...no avanzan o no merecen la pena... ...lo mejor es marcharse. Pues ahí quedó la intervención de hoy... ...tus consejos, consejos del doctor Amor... ...como nos gusta llamarte. Sí, claro. claro. El mismo, siempre aquí para ayudar a la gente. hombre pues Para ayudar, claro que sí, Juan. Bueno, pues la semana que viene más consejitos... Así que muchísimas sí, gracias. La semana que viene volveremos con otro tema que sí. Te voy a preparar. Y bueno, agradeceros a vosotros que, que me tengáis aquí cada semana. Y mandar un abrazo a toda la gente de Paradas también que nos oye. Y bueno, otro para ti. Y a seguir disfrutando del verano con mucho cuidado. Exactamente. Vamos a seguir disfrutando, pero con mucho cuidado que todavía tenemos el virus por aquí danzando, digamos. Sí, muchísimo. ¿Cómo pues muchísimo. Y... Sí. No, no es un juego. Hay que ir tomándoselo ya un poco en serio porque los rebrotes cada vez son más intensos y cada vez más puntos de nuestro, eh, de nuestro país. Yo recomiendo que todo el mundo se ponga la mascarilla y si no, pues vaya yendo ya al Mercadona por el papel higiénico. <risa> sí, sí, sí. ...y por la harina... ...porque ya, porque ya mismo la harina, exacto... ...porque ya mismo estamos encerrados otra vez como sigamos si así... esperemos si... que no, pero... ...esperemos que no, pero... Eh, eh, ...la cosa pinta mal... ...exacto, la cosa pinta mal porque es lo que decíamos Juan... ...hay muchos pequeños rebrotes... ...que pueden derivar en algo más grande... ...así que vamos a tener cuidado, mascarilla... el hidroalcohólico, distancia de dos metros... ...todo lo que podamos hacer, eso está en nuestras manos... Sí, por Dios, que si no, tampoco vamos a tener Navidad ni nada. No, no, no, va vamos, a ser un desastre. no ni el año que viene Semana Santa, ni ferias, ni nada. como sigamos así? Pues ya ves, es que al final nos vamos a quedar, ...vamos a aparecer en siempre en casa. Pues sí, así es. Por eso es de decir lo de la harina, para hacer dulcecito. No, por Dios, <risa> no sigamos reventando la operación de... <risa> Bueno, Juan, pues muchísimas gracias, poniendo una nota <risa> ya, al final. Gracias y hasta la semana que viene.